Hola amigas, Micro punto punta diamante, los va a encontrar en mi tienda de Amazon y les va a encantar. Hola chicas, aquí les estoy mostrando mi piel antes del tratamiento, que está manchada, siempre se me mancha en esa área Y, y ustedes van a ver los resultados al final del video, vean las manchas. Eso va eliminado. Antes de empezar el tratamiento, uso Garnier Agua de Rosa para limpiar mi rostro y dejarlo listo para empezar el tratamiento. Segundo paso, usar vapor. Con este procedimiento abrimos los poros y así la demarration va a funcionar mucho mejor limpiando desde adentro todas las impurezas. ¿Qué característica tiene es la demarration punta de diamante? Es pequeña, ligera y fácil de llevar. También muy fácil de usar, no tiene efectos secundarios. Con sus tres diferentes grados de grosor de las puntas de diamante, Puedes hacer todo tipo de tratamiento. Funciona igual que un tratamiento de microdermaration profesional. Tiene la pantalla LED, el temporizador incorporado y tres niveles de presión de succión. Suave, medio y fuerte. Este excelente dispositivo está apto para tratar diferentes tipos de pieles. Como pieles sensibles, es un tratamiento no invasivo, sin dolor pulsante y sin necesidad de anestesia. ¿Qué funciones tiene la Dermoration punta de diamante? Sirve para tratar el acné, tratamiento de piel seca, tratamiento de piel flácida y las arrugas. También trata las manchas y la piel apagada. Un tratamiento para hiperpigmentación de la piel. Promueve la renovación de tu piel. Mejora el trastorno de pigmentación. Las manchas de la edad. La piel áspera después de la exposición del sol y el envejecimiento. Tus líneas faciales. ¿Y cuál es su principal papel en todo esto? La dermabrasión en la dermi logra una activación y repara y regenera tu piel. En esta área de la nariz siempre me gusta usar un nivel más bajo con la dermabrasión. Wow, chicas, vieron el cambio y aún no he terminado el tratamiento. Miren el brillo, miren las manchas como se van aclarando. No se preocupen por el enrojecimiento del pecho ni de la cara. Eso se va rápido, ya verán al final. ¿Qué tal amigas? ¿Qué les ha parecido el video hasta ahora? ¿Les gusta esa máquina de dermabrasión lo que hace? Los resultados en su rostro, ese rostro iluminado. Quería tomarme el tiempo rapidito para que no se les olvide darle like si le gusta el video. Pueden usar también la opción de super tense y sí. dejen un comentario también si les gusta. ser miembro bien. de mi canal, pues por, ¿Por eso $2.99. Porque voy a hacer unos YouTube privados dejándoles saber mis rutinas, mis secretos. Trata también alrededor de tus labios, te va a hacer unos labios pomposos. Taliza. Tu área de arriba, porque aunque no lo crean, muchos de ustedes que se hacen el wax, el wax te arruga mucho esa área de arriba del labio, como también te tumba los párpados. Mucho cuidado, chicas. Debemos de cuidarnos para lucir siempre joven. Chicas, recuerden, no olviden nunca de mantener tu piel húmeda, hidratada, cuando estás usando la Dermabration, para que así se deslice bien por tu piel. Para el área de los ojos, use el nivel 1. Chicas, recuerden alrededor de los ojos deben de usar un nivel mucho más bajo. El mínimo, pasarlo suavemente, pero van a notar cómo esa área de los ojos por debajo que pierde mucho colágeno ¿Cómo se va a ver tan diferente y tan hidratado? Si tienes bolsas en los ojos abajo, te le va a ir eliminando poco a poco, porque esa agua acumulada que tenemos ahí, se va yendo cuando te pasas la delma porque hace una función también linfática de limpiar el exceso de agua en nuestro rostro. Vean cómo constantemente me estoy hidratando la piel. Vamos para área a la frente, importante también, y entre cejas. Limpiarnos, eliminar las arrugas. Tenemos que dejar ese rostro perfecto. Siempre les aconsejo que lo pueden usar hasta dos veces en la semana para que vayan viendo el cambio aún más rápido. Ya cuando vaya cogiendo ese rostro un color más parejo y que vaya viendo ese glamour y es colágeno activado. Después pueden usarlo una vez a la semana o una vez al mes o dos veces en el mes, pero siempre mantenerse con esa rutina usando este excelente dispositivo de Ration punto de diamante. Chicas, ¿Sabía que también la Dermabration te va borrando ese surco, esas líneas que nos salen a los lados de la boca? Pues sí, ustedes usando la Dermabration, como se lo estoy diciendo, dos veces a la semana o hasta dos veces en el mes, poco a poco van viendo los resultados. Recuerden siempre, cada tratamiento que nos hagamos en rostro siempre debe ser para arriba, para arriba. ¿Les gustan los resultados? ¿Van viendo la diferencia? Miren el pecho, que liso se ve. Miren la, el rostro, qué iluminación. A mí me fascina la dermo gravation Es increíble porque es que tanto maquillaje que vamos usando, el mismo polvo de la, de la calle, y no nos damos cuenta que por mucho que te doy folies, por mucho que te hagas cosas que crees que se lo está limpiando bien, todavía tiene esa piel muerta, tiene esos poros bien sucios y tenemos que constantemente limpiarnos, quitarnos esa piel muerta para lucir una piel de verdad. Chicas, verde. ahora les voy a mostrar cómo usar ese filtro de sucio, de piel muerta, de maquillaje, polvo de la calle, de todo. Y mira que yo siempre me estoy haciendo tratamiento en mi rostro. Y así todo, ¿vieron? Miren la diferencia de un filtro nuevo con el que acabo de usar. Vean qué limpio y blanquitas son esas esponjas. Increíble, chicas. No saben todo lo que tenemos en esa piel por debajo. Ahora, amigas, ¿cuál es el otro paso que nos sigues? Vamos a poner unas mascarillas para cerrar esos poros una mascarilla con mucho nutriente ya que sus poros están abiertos para que absorban esos nutrientes en nuestro rostro y vamos a dejarlo por 15 minutos Esta crema hidratante de Garnier, también de Rosa, me encanta, te mantiene la piel hidratada todo el día, siempre la uso en todos mis videos, los pueden ver, así que se la recomiendo. ¿Cuál es este siguiente procedimiento? Es un martillo que se pone frío, frío. Te lo pasa por tu rostro por si hay alguna inflamación. Te baja esa inflamación. Como ustedes pueden ver, la macro de macrodermabrasion no te inflama. Ese arrojecimiento se va a ir. No se preocupen, chicas. Y le vas a encantar cómo le dejas esa piel fresca. ¿Qué tal, amigas? Díganme. ¿Cómo ven esa piel? ¿Cómo ha quedado? ¿Les gusta? A mí me encantan los resultados que siempre me dejan, Mira ese pecho que liso, mi frente lisa, yo se los recomiendo, chicas, así que vean después del tratamiento el otro día, mi rostro, cómo se ve de glamoroso. Gracias por estar conmigo y más belleza para ti. Amigas, ustedes saben que en todos mis videos yo les muestro todos los productos que yo uso. Así que en descripción yo les voy a dejar el link de cada producto que en este video he usado. Y se los recomiendo porque me funcionan perfectamente y no son caros, son baratos. A veces he usado cosas de marcas caras y no me han funcionado. Así que vaya a la descripción y en la descripción encontrar el link de cada producto de este video. Gracias.